Saludos a todos los noches en pieste. Bonjour tardes a todos en el mundo. Yo estoy con Ignacio y Aurora. Ils vienen de España. Ellos van a hablar de un señor que está ahí, que es un sindicalista español y que está en prisión. Eso es así. Sí, eso es. Eh, mi compañera y yo, Aurora y yo, Alors, hemos, familia, estamos aquí por la libertad de Andrés Bodalo. Alors, sa femme et lui sont ici pour la liberté d'Andrés Boral. Qui est Andrés Bodalo? Andrés Bodalo est un jeune syndicaliste révolutionnaire. Qui... Alors, Andrés Boral est un syndicaliste révolutionnaire, un jeune syndicaliste révolutionnaire que pertenece al Sindicato de Trabajadores Andaluces, un sindicato también revolucionario. Que faisait parte del Sindicato Révolutionnaire Andaluz, un Sindicato Révolutionnaire dans, euh, aussi. Je le dire en español. Eh, ¿Qué quiere decir o qué significamos por un sindicato revolucionario? Alors, voilà ce que je veux dire par un sindicato revolucionario. Es una lucha sindical. Por los trabajadores, en este caso, es un sindicato andaluz, por los trabajadores, sobre todo, del campo andaluz, oh, eh, sobre todo, es una lucha eh, de trabajadores andaluces, y, la... de... y cuando decimos revolucionario, queremos decir... Y cuando decimos revolucionario, voilà queremos decir que se da prioridad a la lucha en las calles y en las plazas. Es la prioridad de la lucha, sur las plazas y en las calles. A causa de este, esta lucha de Andrés Bodalo él ha sido injustamente hace unos meses condenado a cuatro años de cárcel. Alors, trata... Andrés Bódalo, Borra, si a ha été condamné il y a euh, un mois, a combien d'années de prison? a 4 años de prisión, por lucha sindical. Entonces sus compañeros del sindicato han iniciado una huelga de hambre. Entonces eh, sus compañeros del sindicato han organizado una lucha de soutien. Esta huelga de hambre comenzó con una marcha desde un pueblo de Andalucía, un pequeño pueblo de Andalucía, Alors cette marche, euh, cette, euh, ce mouvement de soutien a commencé par une marche à partir d'un petit euh, pays d'Andalousie, d'un petit village qui se llama Khodad. Eh, la marche a été de 300 km andando. Alors ils ont marché pendant 13 000 km. 1300 km. 300 km. Tre, troissant, troissant, 300. Troissant km. A, un oui, peu para llegar a Madrid el 15 m eh, de este año. quiso, Madrid, el 15 de eh, y este mismo 15 de mayo comenzaron la huelga. Son por lo tanto 20 días de huelga de hambre para eh, exigir uh, la liberación de este preso político. El 15 de mayo, comenzó la huelga de la hambre en Madrid. Et cette grève de la faim continue encore. Oui, eh, sont 20 días de huelga de hambre en estos momentos. Ça fait un que ces syndicalistes sont en grève de la faim à Madrid. Adonde est Madrid. Pla el, la huelga de hambre en Madrid se, es, se llama, la llaman itinerante. Primero estuvieron en, en, sol, en la Puerta del Sol. Después au début, se han estado en el barrio de Lavapiés. Lava y ahora en otros barrios. Et maintenant dans un autre quartier de Madrid. Eh, ...comenzando por un punto de, de desconocimiento, no es conocido este hecho este hecho de lucha, eh, el, el, se está conociendo cada vez más en España y la razón de ser que estemos aquí... Que, no, que, de todo. Era, este hecho ha sido poco conocido en España y gracias a esta huelga en España está siendo conocido este acto de revolución. C'était très peu connu en España, mais grâce a cette marche et a cette grève de la faim, maintenant c'est très connu en España. Y estamos aquí para darlo a conocer en este punto de la plaza de la República. Y son venidos ici pour informer de ce mouvement en España et de... Euh, el hecho que Andrés Ignacio. Andrés Bódalo. Andrés Borado está en prisión. Y nuestra petición, nuestra exigencia aquí al gobierno de España es que quede liberado Andrés Bódalo de la cárcel. Pero ellos tienen una petición que nos demandan de signar al gobierno español para que libere a esos sindicalistas. ¿Se va a que decir una cosa? Eh, sí, eh, animar mucho a nuestros compañeros que están en huelga de hambre, algunas personas incluso mayores como Feliciana, mi amiga Feliciana, que lleva mm. 20 días, casi 20 días sin, sin comer. Bueno, mm. ella piensa mucho a sus amigos que son en grève de la faim, entre otros a su amiga Felicia, que depuis uh, 25 días sin manger. Oui. sí. sí, sí. Voilà. Entonces, ella pense aussi à ça. Simple, amigos, que Son amigos nuestros, a, eh, a, eh, a, los, los, los que están, sí, sí, amigos nuestros, los que están esta lucha, llevando esta lucha por este compañero. Bueno, que, ¿eh? alors elle nous dit que c'est uh, c'est amigos amis qui sont en train de mener cette lutte pour ce compagnon qui aussi ami. Por la liberación de Andrés Bodalo. Por la liberación de Andrés Boraro. Y donc, se venir a, a París. Que la sí. petición se inscribe también por los franceses. Sí. Sí. Entonces, hay una petición a signer. ¿A dónde se le puede coger la petición? No, sería en España. ¿En España, pero en Francia? No, en Francia no hay. ¿Se le quiere hacer? Bueno, tendremos que ver la posibilidad, sí. Sí. Entonces, ¿quieren que se crée una petición francesa para enviar en España, auprès del gobierno español? Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Y muchas gracias a los compañeros que nos habéis permitido estar aquí en la noche en pie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bueno, c'était Aurora e Ignacio de Madrid. Y je sais pas si ma traduction était toujours correcte, mais j'ai essayé. Merci. Merci. Donc c'est c'est fini, vous avez un sujet là? Le sujet, c'est Boréal. Montréal. Montréal Ben oui, mais je n'ai pas entendu. Montréal, la ville de Montréal. La suéla de Montréal, que va se passer después de vos autres. Hasta la vista. Hasta la vista. Au revoir et merci.